Hoy les hablaré de un romance, un romance por Andalucía. No la conozco completa, pero vivo en su capital, Sevilla. He navegado miles de kilómetros para llegar a su orilla. Todo se lo debo al amor de mamá, su esfuerzo y valentía. He conocido a la gran afición del Betis y también a los de Nervión, Sevilla he ido a la feria de abril he apoyado en el padre a carolina marín he tomado un delicioso y refrescante gazpacho y la de artistas buenos que tiene andalucía macho canelita camarón paco de lucía rocio jurado la pantoja manzanita los morancos de marco flamenco los chichos los chunguitos un placer de la vida vivir en andalucía feliz